Susurros, una compra va a hacer, venga ya. Venga, Hola chica, venga, buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. ¡Viva el novio! Papel, ya llego, Susurro del Papel. Mareo, peca, así no veo, Susurro del Papel con un mareo que es casi no leo. y hace mucho poniente vamos de boca, viva los novios <risa> no he visto ni un delfín hoy, están escondidos porque hace mucho, mucho, mucho, mucho muy mal tiempo, mucho le... no es levante, esto es poniente Margarita tenía un cordero blanco como la nieve de enero Tengo la luz encendida porque en este cuarto mucha luz no entra Tiene una ventana bastante grande, pero yo no sé por qué entra tan poquita luz Y vengo a enseñaros la segunda parte del recorrido de los bazares Entonces os traigo esta bolsa, ¿vale? Que es de Shop Center Hola, ya hemos salido del otro Y ahora vamos a entrar en el este el ordenadito es que yo siempre vengo vamos a entrar a ver lo que a ver lo que a ver si han traído algo nuevo desde que yo no vengo este es el bazar donde yo normalmente suelo ir en, en chiclana pero esta vez he hecho un rom tour por, por, por todos los bazares bueno chicas pasa a enseñaros y aunque aquí hay cosas que no son de fras por ejemplo esto, que es un cepillo de baño <risa> Pues ha salido lo primero, no es que ha salido lo primero, es que es muy grande Y, y mirad, tengo semillas de cebolla y de puerro Y esto no sé es lo que es, ah, piedra, esto no es mío, esto es piedra <risa> Piedra para los mecheros Todo esto voy a ponerlo ahí, ahí y ahora ya creo que paso con lo mío. Ah, mirad. Encontré los palitos por fin. A ah, 0,99. ve Son cuadrados. Y me compré un paquetillo nada más. Pero bueno. Porque ya había comprado lo otro Y dije, bueno, tampoco me voy a tirar la vida haciendo caballetes. Y ¡Uy! Me ha salido la palabra caballete Así que cogí con 0,99. También, la también compré porque tengo para todo el mundo menos para mí. Y yo no tengo mi letra. Y entonces me compré una M sin luces ni nada. Porque las que llevan luces no no quedaba Y entonces me compré esta. Pero bueno, me da igual. Le enrosco una tira de ley y tiramide. Esta. Vale. Y me compré la letra M para hacérmela yo para mí. Para mi, pa mi casa. Para mi cuarto. Que yo no tengo ninguna. Y ahora sí. Os voy a enseñar todo lo que cogí. Y ahora sí... Todo, casi todo, no, todo, ¿no? De accesorio y de joya Venga, de accesorio. Argollitas, argollitas doradas chiquititas que después no lo encuentro ni por activa ni por pasiva. ¿Vale? Pinchito. Mediano, no solo el largo del todo y y más pequeño. Más pequeño, ¿ves? Pinchito. De accesorio. Esto no es madera, esto es acrílico de accesorio y compré un paquetillo 0,79. En dorado, el, los sombreretes de las cuentas, ¿veis? Los sombreretes de las cuentas en dorado. ¿Qué más? De accesorio, otro más grande que esto. Igual, sombreretes para las cuentas más grandes, yo diría que son los mismos. Son igual, son los mismos Ojito, este dorado es que súper difícil de encontrar Nada, y entonces, la verdad es que cuando lo encuentro Hay que aprovechar, ¿qué más de accesorio hay algo más? Pues creo que, que nos Empezamos con J.I.E A ver Venga A J.I.E Ah, no, sí, sí o no Esto no es de J.I.E Ah, sí, bueno, hay uno que es de J.I.E Que es este Que son corazones, corazones, corazones Uno con 19 costaba, eh y mirad que son chiquititos Pero es que hay otra marca que es este 1,39 Son diamantes, chiquitinos 1,39 Es que ya todo ha venido subido Y estos que son globos aerostáticos Mira, 1,39 Y este es el bazar de siempre Este yo creo que está más barato Porque ya lo tenían de antes los corazones Había más cosas Pero yo cogí Cogí los globos, los diamantes Y los corazones es que ha subido todo, ¿qué me ha pasado? mira, estos corazones ¿veis? que me gustaron, uno con 19 y me gustaron mucho son en dorado, solamente lo había en dorado y me gustaron algunos son transparentes, solamente tienen el filito dorado y los demás pues así no son puffy, pero tienen relieve y me gustaron y cogí un más de J&M bueno, las clásicas bolas Estas que son fresas Que yo no me acordaba si las tenía o no Pero si las tengo, pues irán En un regalito, en un enaimei Creo que yo no las tengo las fresas Estas, ¿vale? ¿Qué estas que seguro que no las tengo Que son las que Van como rayadas Estas no las tengo Yo no me acuerdo Pero creo que no Estas, y esos colores Compré estas que son 50 enlabones de cadena de J&E Y es en negra y azul marino Van haciendo, de a ver si lo veis ahí Van haciendo de grava, degradado O sea, son de dos colores Entre negra, azul marino, blanquecina Están como como si fuesen marmoleadas Pero no, el color del mármol Entonces, veis, mira Son así como una mezclilla y yo esta no más tenía. Dije, bueno, me voy a llevar un paquete. Uno con diecinueve. Estas cuentecitas. Que son. Pues. Facetadas así. A cuadraditos chiquititos. No son muy grandes. Son en gris. A 59 céntimos. Esto es de accesorio, eh. No es de J. Y me cogí un paquetillo. Pero bueno, me voy a bajar. Si queremos, y, ¿qué queremos tenemos. ¿Qué más? Mirad, cogí esto grande. Que son ojitos de la suerte. Y son grandecitas, ¿eh? ¿Veis? Son bolas, son cuentas. De JI. Este sí es de JI. ¿Qué más? A ver, de, de J. I. J. I. Compré estos corazones. Que tampoco recuerdo haberlos tenido. Se meten transversalmente. Lleva el. De aquí para allá. El agujerito. Y me parecen. Bueno, que están bien. Eh, compré las estrellas de mar Margarita tenía un cordero blanco, como Pensé. la de enero. Compré estas cuentas que son iguales que las que os he enseñado antes, que yo estas no las tengo. Por eso cogí dos paquetes, valen 79 céntimos. Esta y de cuenta, pues un poquito, Pero mira, cogí estas cuentas que me costaron 1,19. Son redondas y dentro traen estrellas. Eh, flores a ver la luna la nube ¿ve? no es abecedario un corazón veis y bueno y me gustaron y cogí un paquetillo creo que solamente cogí un paquete sí porque con 1.19 me parece también que, que es que voy compra a comprar j &E. no sé no se va a como sigan subiendo se quedan ahí yo me voy a accesorio que tiene creo que es lo mismo mira de J. &E. Mirad qué cuentecilla. En dorada. Como es tan difícil encontrar cositas en dorada, pues cogí este paquetito. Y son como habichuelitas, así, entrelargadas. Y me gustaron y las cogí. Mira esta, de cuadraditos, también de J&E. 0,79 en dorada. ¿Veis? Y estas también, pero estas son... Pues no lo no sé qué decirte. Me parece que son hexagonales. Y estas son cuadradas. Y estas vienen con dibujitos en las caras. Y estas son lisas. ¿Veis? Y me parece que están ¿Veis? muy bonitas Estas serían estas. Es que yo no, esta no la había visto nunca. Y entonces, pues dije, bueno, os pues voy a coger. Que después quiero y no tengo. ¿Veis? Así. Doradas. Mirad. Estas, que son tubulares, ¿Ve? Y son monas y 0,79. Estas. Estas son como más bombadas Y estas son cuentas así como de tubo. Redonda en dorada. Más grande estas. Creo que también están muy bien. ¿Qué hay más? Mira, en redonda. Pero plana. Mira, esta. Creo que también están guay. ¿Veis? Estas en dorada, que son triangulares, cogidos. ¿Veis? Y me parece también que están fenomenal. Esto es para entre cuenta y cuenta, se le pone una pieza de esta. Pues esta. Y no sé si hay alguna más eh, que pueda enseñar. Después, de formita, encontré esta estrella, ¿veis? En dorada, que el hueco entra por ahí y sale por el otro lado. Y después, ¿veis? No sé si se verá bien. Encontré esta otra, pero esta tienen aquí el, el colgante. ¿Veis? Son totalmente distintas a estas. 0,75. Estas dos. Y después encontré... Que había más cosillas, ¿eh? Pero, o sea, esto. Estos, que son corazones. Y van atravesar de, de aquí a aquí. En dorado también. ¿Veis? Pues esto, todo esto es de J.J. Que encontré aquí en... En ese bazar Que más que nada son entre cuentas, ¿vale? Bueno, esto no, pero esta sí. Esta sí. Son entre cuentas. Endorado. Y ahora voy a poner esto por aquí. Porque estas dos no, son iguales. Y en plateado, muy poquito. Encontré los mismos corazones que en dorado, Pero en plateado. Y me traje. Pues en plateado. Me traje este. Y encontré. A ver. Estos otros que son distintos y además son más gorditos y más chiquitos, ¿veis? Y cogí este y este, que me me parece que son muy. Y después encontré la misma estrellita mmm, que os he enseñado en dorada, que esta, ¿vale? ¿Veis? Pero en plata. Y las cogí y, ¿Y después... Que no las vi en doradas y sí que las vi en plateadas son las mismas estrellitas pero mucho más chicas y me parecieron que también estaban bien ¿Ve? pues esto fue lo que yo lo que yo compré lo que yo compré de eh, en este bazar que el de que siempre voy el que está ordenado y tal en este bazar lo que sí que, que compré Fue el cono que os he enseñado antes Ese cono Ese lo cogí allí Lo que pasa es que quería enseñaroslo Para que vierais Que, que bueno que, que lo iba a hacer Lo iba a hacer así Con el rosa que era del otro bazar Vale, pues todo esto Es lo que yo compré En el bazar clásico Que yo siempre voy El que está ordenadito y tal Vale, lo quito Lo quito para enseñaros lo que compré En el último de los bazares Que yo estuve Último cartucho El de Puerto Real Todo en un día Y vamos a entrar a ver lo que tiene Este, es chino ¿eh? Se llama bazar Limerga, Bazar Limerga. Aquí he venido otras veces. Este es un poquito más caro que lo otro, la verdad. Tiene Pero bueno, tiene, tiene muchas cosas, sí. Que mirad, me compré esta bolsa. Y me parece genial. ¿Por qué? Porque mirad, viene hasta con cremallera. Y la bolsa me costó un euro y poco. dos euros, 50, perdón. 2,50 euros. 50. Entonces, me parece que está súper bien. Es gordita. mira. Y aquí traigo. Todos los del último bazar que estuve. Compré este cono, 2,95, que es más chiquito que este, pero de todo tiene que haber la viña del señor, entonces para ponerlo así, los tres, el verde, este y este. ¿Vale? Y ya os digo que el tutorial lo vi en Scrap Pink, que lo enseñó Mónica de Scrap pin y mirad lo que compré porque esto me encantó es? esto no hace ruido a la bolsa pero vas a ver lo que va adentro mirad qué mona es una niña sentada en una luna y mira me parece súper cookie veis esto va así y me gusta un montón tiene luz led y costaba 5.495. Y, y me gustó y lo cogí. Es que me parece una monería, eh, la verdad. La niña, yo es que tengo fijación con la luna, no sé. Y la niña sentada en la luna mirando o oh, helada con la plumita, me gustó un montón. 4.95, qué chula. Me gustó un montón. Qué chulísima, qué bonita. Bueno, pues allí Vamos a ir que se va a hacer un... Encontré y, y compré la flor del algodón. La verdad que es que tenía muchas cosas, pero lo que pasa es que como no es como, pero veis, dos de flores del algodón. Te vamos a enseñando. Compré este estos bastones que traen dos.. No, tres, ¿cuánto traen? Ocho, ¿no? Sí, ocho. Los bastones estos típicos de caramelo. 1.50. Y traen ocho. O tres, cuatro, cinco, sí Lo demás lo pone ahí. Bastón. Bastón, bastón natal por ocho. El rojo y blanco. El clásico, el rojo y el blanco. ¿Qué más? Venga, acá vamos enseñando encendiendo. Aquí también hay la marinera. Mira aquí tengo un grave problema. Si no he hecho nada, porque yo no he hecho nada por el, por el fregadero. A se me atora Y tengo que comprar esto. Porque la tengo tengo el lavavajillas. Y están también hechas las cosas en las casas que compré esto para desatascado, porque es que no gano yo para, de, para comprar desatascadores siempre está atorado yo creo que es por la caída o yo que sé que ya ha venido el fontanero ya ha venido todo el mundo y me ha dicho señora esto que está mal hecho y yo mira, usted le juro de verdad y es verdad que yo no tiro nada por el desagüe. no importa si está mal hecho está mal hecho bueno mira me encontré con esto y me gustó tanto que eh, compré un par de ellos Mira, qué bonito. Los cílios. Uno en rosita y otro en blanco. No me digáis que no son bonitos. Son de madera, ¿eh? Son muy chulos. ¿eh? Este se ha quedado un poco de purpurina, pero como tengo y purpurina dorada, le puedo volver a echar. Incluso le puedo poner por las dos caras si fuese a colgarlo, que no es el caso. Pero bueno. Más, ¿qué cosas compré? Está ahí. Mira. ¿Qué cuentas más monas? Son avitas De esta marca Que pone ahí, Gloria Son nacaradas Y me gustaron mucho Y me traje, creo que un paquetito Estos son pelatinas, pelatinas, pelatinas. Que ahora les vale, he Encontré estas Que son florecitas Y estas, que son más grandes Y estas me recuerdan a las de Pascua Digo, pues yo esto parece parecen estrellas, ¿verdad? Más que... Pero estas no. Digo, mira, parecen flores de pascua. Y bueno, a ver si inventamos algo. Y las pongo como flores de pascua. Estas... Me tenía que haber traído dos de estas. Pero yo decía, bueno, pongo una encima de la otra. Pero no, no me gusta. Porque estas parecen estrellas. Bueno, parecen no, son estrellas. Estas no. ¿Ves? como estas llevan ahí en el medio. que se le puede poner algo. Bueno, pues me traje estas dos. En rojo, para ahora, para navidad. Y me encontré con estas flores, que son de plástico puro y duro, pero valían ahí menos. No sé si me costó 50 centímetros. Había dos paquetillos. Esta es lila. Y rosa y blanco. Y me traje este paquetillo. Porque es que era lo único que. hay. verá. Y esta, que digo, mira. Pues para flor de pascua 0.75 y Y esta trae 6 también. ¿Veis? Y esta igual y me traje esas dos, no había más de estas cuentas me traje esta también que hacen juego, vamos, que hacen juego, que los colores se le parecen mucho, muchísimo y creo que de eso ya está, me traje esto para ponérselo a los para que no pinchen, esto no lo había visto yo nunca, yo tenía el clásico que te pones por detrás pero no trae este círculo grande y es más, lo metía y se me rajaban Y entonces vi esto Dije, bueno, pues 0,79 Y dije, bueno, pues me voy a llevar uno Para los Para los pinchos craperos Porque yo los Yo los que tengo eh, Normal Mira, encontré estas cuentas Que me parecieron simpáticas Cuanto menos Son facetadas Y llevan dentro otro cristal No es mate porque es también transparente tanto el de dentro como el de fuera. Me pare... Tienen 10 milímetros las cuentas, ¿eh? Y están súper chulas. Pues me traje una. Creo que era más que me traje una, ¿eh? Y es de la misma marca que esta. Esto es de la inventada. La flor del algodón, porque como es algodón se me van lanchando por todas. La... papá. Y lo tengo. ¿Veis? Esto que no son de la misma marca. O sea, que, es que había una de cada. ¿Veis? Y esta es de aquí. Y encontré estas coronitas. Son de plástico. Van a atravesar de arriba hacia abajo. Tienen un buen. Pero un buen agujero. Para. Para pasarle cualquier pincho o algo. Y está genial. Y esto. Pues de verano. ve Que trae caballito de mar. Pescadito. Um, conchita. O. Sí, conchita. Caracola. Y dije, bueno, pues para el año que viene ya lo tengo. Y es Esto, ¿eh? También. Pero. Esto va así, ah, me parece que también. Y después encontré que yo todas y yo no, vamos, yo allí no lo encuentro. Y cogido, que son estas argollas. Y yo creo que esto es Fimo. ¿Ves? Tienen un grosor. Y esto también lo quiero para lo mismo. Para el separador entre, entre dos. Entre dos y cuenta entre dos. Pues se mete uno de estos de color que, que vayamos a hacer. Y compré dos. Pues porque de esto allí yo no tengo. Tenía unos cuantos que, pero son muy chiquitos. Que me mandó Eva, de Scratchy Eva. Pero, um, estos me gustan más. ¿Qué más compré? Pues chicas, encontré lo de sacar los pinchitos Y como me está costando encontrarlo o pues, le dije, no me ver Y creo que cogí cinco paquetes Si sino... no, no, pero me pero yo creo que cogí cinco paquetes Y los que quedaron La chica de, de la tienda me dijo oh, Pues me voy a llevar yo también Porque para las navidades, ¿veis? Y los que quedaron se los llevó ella Yo no los quería para las navidades Pero bueno, sí, cinco Uno, dos, tres 4 y 5. A ah, 10 piezas, pues tengo 100 ¿no? 50, Mercedes, que burra eres. Por Dios, no te da vergüenza. Es que como ya he enseñado tantas cosas, pues son 10, 20, 30, 40 y 50. Margarita tenía un cordero, pero. Como he enseñado tantas cosas, ya Tengo una cabeza que ya no sé ni suma. Pero se suma, eh. Aunque sea de letra. Bueno. Mira. Bueno. las la de la En realidad vista. los que yo estaba buscando, estos tienen eh, así, pero si me pongo a ponerle peguita, mmm, no voy a encontrar a ninguno. En realidad lo que yo quería, mira, ¿ves el ganchito que tiene? Chiquitito, este lo tiene más grande. pues ser una ventaja? pues un inconveniente, depende de lo que le vaya a poner. ¿veis? Pero el largo es eh, el mismo. A ver, esa la noto. Quizás sea un poquito más largo este. Bueno, podéis que cogí 5, que ya tengo 50. ¿Qué más? Esto lo voy a poner aparte Porque esto no tiene nada Esto lo Los Y yo digo que no quedaron Porque la chica De la tienda dijo oh, Que no se ha yo ninguno Y yo también necesito Y, cogió, y se lo digo que no, culpa mía, no, no. Bueno, más cosas Mira estas lentejuelas de flores Que también la uso yo De entre dos ¿Vale? Que tiene un agujero Ideal Y también la uso yo De entre dos Creo que cogí Dos Pero no estoy segura Bueno, ahora saldrán Lentejuela Lentejuela Mira, si sí, ¿ves? Cogido porque después no tengo Y son así como tornasolados y tal Y me gustaron Y cogí estas dos. Que esto es de la misma marca Así Para que lo veáis A ver, docedita, date prisa hija Después encontré Estas lentejuelas Que esto lo quiero para checker ¿Vale? Y son cristales de nieve En múltiples colores Y yo creo Que me traje bueno, me traje dos Bueno, de momento dos, ¿vale? No te tejuelas porque no, no tienen el agujerito Son confeti confeti de, de cristales de nieve ¿Veis? Pues de esto también Me traje dos De momento Pero yo creo que me traje más, ¿eh? Pero bueno, ahí de momento Hay dos Y es esto para acá Esto ya habéis visto Esto de aquí, esto he visto Mira, compré estas cuentas De la misma marca De la marca Gloria Mirad que chula Y tienen el mismo brillito ese nacarado que todas estas que os he enseñado... Ahí se ven. Que todas estas. Estas no, Que estas dos. ¿Veis? Mirad, las pongo aquí. Y bueno. Pues me gustan. A mí me gustan mucho. Y estas. Que son... Más grandes que estas. Tienen el mismo tono y tal. Pero... ¿Veis? Que son... Y bueno. Pues me gustan. A mí me gustan mucho. Y estas. Pues prima, hermana. Pasa que estas... Son más grandes y esta más chiquitita, pero el mismo, el mismo tornasolado. Eh, volví a comprar porque esto que es lo de la sierra mía, pues volví a comprar uno porque con uno no tengo yo bastante. Pues ya os digo, yo me lo cargo, pero vamos. Eh, ¿Qué más? A ver, os voy a enseñar. Antes de enseñar, lo voy a pasar a lo, a los tickets. Ah, mira, pues no tenemos 60 porque aquí ha aparecido otro. Más. A ver, os enseño. Mira, veis que este compré otro más. Tres ¿Vale? ¿Qué más? Esto es confeti igual pero estos son mariposas, maripositas, de la misma marca, que las flores y tal, estas dos son iguales, esta y estas, que son maripositas, eh, a ver qué más, ah, encontré estas, que son rositas, son rosas, no es que sea de color rosa, es que son rosas, ¿veis? y son acrílicos, y son chiquitas. Pero no, están bien. Y son mate. Es de la misma marca. Y son mate. La misma marca que esta Gloria. ¿Qué hay más? A ver. A encontré los pinchos en plata que no tenía ya. En chiquito. Bueno, chiquito, medianito. ¿Veis? Y compré dos bolsas. A 0,75. Mira, esta bolsa... Esto no se va a romper porque la bolsa es buena. No los no celofán. Pero la otra hay que tener mucho cuidado porque como el pinchito pinche la bolsa se raja y por ahí lo pierdes todo. Mira, compré estos dos super cascabeles en rosa y en negro y blanco. ¿Vale? Porque me gustaron. Pone campana. Pone campana, no su campanas. Y me gustaron. Incluso me gusta el rosa para el, el cono. Y, y me compré esos dos. Y después que yo tenía mucha ganas... Bueno, claro. Esto... También lo cogí de J&E, 0,65, trae dos piezas, esta. Mira, creo que de J&E no hay nada. Eh, mira, encontré estas narices, son narices en roja, en marrón, en negra y en color carne Son nariz para manualidades. Y me parecieron curiosas y las cogí. Están cuatro, ¿Veis? Son narices, lo pongo aquí, nariz, manualidades. Y, lo y las cogí porque después de muchas veces, y ay, si hubiera tenido! ahí sí! Pues ya las tengo. Mira, compré esto que os lo he visto a muchas, es de Fimo, ¿veis? Lo que pasa que no había... Estos son heladitos. Bueno, trae variedad. ¿Vale? Mira, esto vale también para Navidad. Y cogí dos paquetes. Yo esto no había visto nunca. Son de la marca Accesorios. Allí no lo encuentro. No. Accesorios no. No empiece ¿eh? Vistore se llama. Y las cogí. Y esto también. Todo esto, Vestores. Lo estoy sacando por marca. Volví a comprar... Para una amiguita que Sus niños necesitan chupete, y me dijo pues qué bonito los chupete. Y entonces le cogió, pues, eso chupete que tiene tamaño. Me lo dijo ya hace ¿eh? ¿Eh? y en rosa y en celeste. Pero esto no está bien eso va para otra persona. Y ahora, ya, pues, ya lo que me queda enseñado enseñar, o me lo compré también para que te lo enseñe. Un euro me costó. Oye, aquí parece que llevo un poco, y no la enseño, ni después tanto. Mira que me gustó mucho, incluso para copiarlo ven esto, para copiarlo y que ideal feliz cumpleaños y viene en español entonces estos son también, claro, mira que se lo tengo que mandar un correo bonito, que en vez de enseñar tendría que estar haciendo el correo bonito, ya está hecho, aunque habría que empaquetarlo y mandarlo bueno, pues todo esto en cuanto a accesorios accesorio más la luna de la niña es que me ha enamorado. Este me gusta un montón. Me gusta con mucho el ahí Ahora, con Poner la, la luna, en fin. es que con la luna la tengo. Y me la tapa. No sé, la luna y yo. Y ahora os voy a enseñar. Bueno, y ahora vamos a enseñaros ya los stickers. Mira, me parecieron muy bonitos. A 0.75, llevan purpurina, están en 3D, llevan almohadilla para armarlo y me gustaron. Estos, que me gustaron también mogollón, más gordos que estos, están en 3D, llevan acetato. ¿Veis? Ahí también se ve. A ver si esto se... Mira, para que lo veáis bien. Llevan acetato del mismo tono de... Mira. ¿Veis? mira el acetato, aquí, a ver, aquí, lo veis, este también, todos llevan acetato y me pareció una chulada porque no lo había visto nunca con el acetato y cogí este, cogí este otro, aunque este, el papá noel, eh, es más infantil el diseño, pero igualmente me gustaron porque llevaban acetato este no, ¿eh? este es este el clásico que lleva la almohadilla bueno, lleva eh, lleva la purpurina son muy bonitos, el papá no es menos infantil a lo mejor aunque yo también lo veo infantil, pero bueno dentro de lo que cabe es que es para los niños y, y lo compré, mirad, compré este también con acetato ¿ves? acetato decorado es muy bonito. Este mi Papá Noel me gusta muchísimo más que este. Me gusta mucho. Y por último, este otro que, veréis, es el mismo que este. Porque, bueno, para tener un detalle, pues, este no lo voy a sacar. Es el mismo, ¿eh? Y me parece también muy bonito. Ay, no me digáis, el jersey, vamos. una chulada, el jersey en el trineo con el... vamos, me, me gustan todos. Y por último enseñaros que este también es más normal, pero no deja de ser muy bonito, más vintage, ¿veis? Aquí lleva esto, que no tengo ni puñetera idea de lo que es esta cosa tan chica, es que no veo bien. Bueno, la bota, los muñecos de nieve, el árbol, la campana... Un muñeco de nieve vestido de Papá Noel cargado de juguete. Y esto... Esto que no sé lo que es. No sé si es una casa. Es eh, un Papá Noel... No sé, no lo veo bien. Con las piernas, no lo veo bien. Este. ¿Veis? Pues esto... Es todo lo que cogí ya en el último bazar que estuve. Que me encantó. Mirad, tenía un muñeco de cascanueces valía 120 euros pero tenía sensor de movimiento y cada vez que tú pasaba por el lado se ponía a cantar y además eh, movía las manos y la altura del muñeco pues sería de un metro veinte, un metro treinta que cosa más bonita de verdad, es que me enamoró claro, ya tenía otros más chiquitos también ¿eh? yo voy detrás de un muñeco a eso, pero es que después lo que pasa es lo siguiente, cuando pasa la facua, que dura apenas un mes... Después, dónde, ¿dónde guardo yo el bicho ese tan grande? Y era precioso, qué bonito, de verdad, que a mí me encantó. Y había más chiquito, ¿eh? que valían 20, 25 euros, una cosa así. Yo lo he visto por AliExpress también, pero claro. Este tenía música, tenía varias músicas, movía las manos y tenía sensor de movimiento de tal manera que tú pasas por delante, está Y tú pasas por delante, cuando detecta movimiento, se, se acciona y... Y, y canta y mueve la manos sola No es que cante con mucha marcha, pero son villacicos Vamos, ideal y bien hecho La carita bien hecha, precioso A mí me encantó Pues nada más chicas, ahora sí que sí Ya hemos terminado con bazares que yo Aunque para mí me falta una bolsilla roja Mira, sí. Esto también lo cogí en el bazar Me costó 1.10 eh, Eso de baja densidad Y sabéis que es que quiero hacer un, Una tabla eh, con unos cancamitos Para colgar Con el nombre de cada uno Para poner las mascarillas Porque esto es eh, En cuanto nos juntamos cuatro Siempre somos mi, ma mi marido y yo Pero en cuanto viene gente Ya no sabe quién es la mascarilla de una La mascarilla de otra Entonces va a poner el nombre Yo reconociendo la mía Y mi marido reconociendo la suya Y los demás que reconozcan la suya Pondremos cuatro cancamitos, o cinco cancamitos Para que reconozcan su, su, su mascarilla ¿Vale? Esto me costó unos diez Y no sé si viene la medida en... No lo sé Esto lo compré en el bazar, ¿eh? Y lo compré por eso, porque dije, mira, es que es, de verdad, es que es. Y también es el que Ese me olvidó también, es atado. Mira, compré este, que era en verde. Me gusta por esto que trae, que es para el otro cono, para hacer el otro cono. Y compré ese. Mira, compré. Esto es papel, papel, papel, crespón. Lo compré en rojo, que yo no tenía. Lo compré en negro. Y lo compré en verde. <coughs> porque tenía que muy, muy fino. Y se me rompe. No lo puedo coser. No, porque es se me rompe. Se me rompe del todo. Y entonces dije, bueno, pues este. Que lo toquéis, el, el grueso. Y mira me traje por 99 céntimos esto. Que es un salvamantel. Pero me gusta. Pues no sé. Para ponerlo de portada de un álbum. Que no tiene por qué ser de Navidad, eh. Pero bueno. Esto. Y es como de plástico de hule me mantel feliz, feliz navidad feliz navidad feliz navidad esto es todo lo de los bazares bueno yo creo que todo es bastante un ratillo ¿eh? bueno yo porque los dos vídeos pero en fin y nada si os ha gustado y me queréis dar un like pues muchísimas gracias y gracias por pasar otra vez por aquí a ver eh, todo lo que he y si queréis nos vemos pronto cuidaros mucho y hasta la próxima chao lo... No tengo batería, no, lo que tengo es la tarjeta llena. Voy a descargar la tarjeta y vengo en un plis-plas. Pues se conoce que me he confundido al cargar la batería y llena la batería. Hola chicas, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Hoy traigo para enseñaros unas compritas chiquititas que hice en el Teri de Chiclana ah, Hace un frío que pela Ya hemos terminado con los bastares Vamos a Teri de Chiclana A ver si encontramos algo nuevo Y si no, pues viejo, porque a mí me da igual Yo vengo cada dos meses y medio ver lo que ¡Vamos! ¡Venga! Mirad Compré esto Que esto es un calendario de adviento Pero está hecho a base de, cajita, de cajitas de casita Yo no voy a hacer calendario de adviento No, porque después no sé dónde guardarlo Entonces esto para mandar en los correos bonitos trae 24 casitas Para mandar los correos bonitos En las casitas Detallitos, pues me parece muy mono Y por eso lo cogí ¿Que viene la numeración de los días? Pues sí, pero esto lo puedo meter en un álbum En un álbum de navidad ¿Vale? Esto me costó 6 euros Y a mí me parece que está bien Eso Yo voy a hacer las casitas Pero como cajita. Sin ponerle el 24, ni 25, ni 32 Entonces pues eso, mirad compré para el árbol que quiero hacer en verde, que os enseñé, enseñé el espumillón este compré estas bolas y si no, para el rosa que también me gusta el verde con el rosa y al verde ponen el rosa y así, y mezclándolo porque el rosa veis en el centro va primero el grande verde después va ahí el rosa y después va ahí el otro verde 3 bueno, esa es mi idea. Entonces, lo cogí en Teddy, ¿eh? Estas me costaron un euro y estas me costaron 2.50. Más chicas, más caras. Traen más, pero bueno. Esta. ¿Qué más cogí en Teddy? Cogí esto, que es para mi nieta, que es chica, y ahora le viene esto genial. Además, me entretiene un montón. Bueno, depende del niño, la verdad. Eh, en Teddy, mira. Cogí este macetero Que entre otras cosas es para ponerle Pues el, uno de los arbolitos ¿Veis? Me gustó mucho Me parece muy bonito Es de cerámica, o sea que parte Con los cuatro Fantásticos Y me parece muy chulo Mira, compré esto Que yo tenía muchas ganas siempre de tenerlo Y la muchacha me lo dejó barato Mira, no tiene ni precio y me lo bajó barato. Dice mi marido: Pues tiene mucha ganas de tener esto. Pues yo siempre digo: Cógeme palos de esto. Así dice: Sí, pero yo este palo como. Y entonces me lo, me lo dejó baratito. Y me lo he traído. Porque me gusta. Me gustan mucho en los palos. Eso, los troncos de árboles. Y por último, mmm, enseñaros lo que llevo aquí en esta bolsita: Pila chiquitita. Esto no es mío. Esto lo tengo que coger mi marido y enseñaros que cogí a ver, parecía que era muchas volví a coger un corazón de estos de chivo que no sé dónde los meto, cada vez que lo compro los pierdo no sé y no fueron muchas cosas pero bueno si es que no me hacía falta voy a volcarlo aquí pues mira compré este lazo trae dos 50 centímetros de cada. Aquí pone Crisma. Y este lazo de lacito. Eh, de regalito. Y son como de terciopelo. Vale. Un euro costado. Y me traje este. Me traje estas estrellas que me gustaron. Son para colgar. Y son brillantes. Son piedras brillantes. Me gustaron. Y las cogí. No sé por qué cogí esto. qué bueno. Es también un euro. Pero no sé, las cogí las echaría al carro porque me llamarían y las dejé ahí mira, cogí esta que traen lila rosa, otro rosa más clarito, verde blanca, otro verde en celeste y el color bueno, pues marroncillo parece esto, esto costó 1.75 bueno, pues esto lo cogí cogí unos guantes para mi nieto que me gusta el fulvo ala compré dos de estos porque esto sí que me llamó la atención y me gustó veis cogido cogí a ver dos porque como traía poquillo esto pues también cogido veis que también me gustó cogí estas pinzas con el camión con el árbol eh, mi intención es quitar las pinzas A mí las pinzas no me gustan Me costó un euro Y bueno, no está mal Cogí esto Que es un descosedor Que lo voy a quitar ahora mismo porque este es para aquí Un descosedor Que me pareció bien porque además es gordito A ver ¿Veis? Y esto tiene que tener su capucha que me lo ha dejado aquí dentro veis, que esto es para descoser las puntadas bueno, si no hemos equivocado y esto corta, es como si fuera un cuté ¿eh? pero de costura ve y lo compré y compré esta bolsita costó 2,50, la veo carísima que son arbolitos arbolitos de navidad ve y pues yo creo que ya porque tiene un montón de cosas Ah, esto que sí, platinina, platinina Suscríbete Dale, la ah, dale, dale, está, dale. Manita, Manita arriba <ríe> sí. Y ya está, pues no cogí nada más cosido de costura, juguete, bola, bola Navidad, anda que... Y ya está, pues esto es Todo lo que compré en Teddy Es que no, no fue una gran compra Bueno, más el... El chismete, ¿Vale? Que lo compré Y se ha acabado pero es que realmente tampoco es que haya muchas cosas en Teddy, ¿eh? La verdad que está triste el Teddy estas Navidades. O será todo lo que comprado. Y si queréis, nos vemos pronto. Cuidaros mucho y hasta la próxima. Chao.